gente, ¿cómo están? Bienvenidos de Vuelta al Canal Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy les voy a enseñar a cómo obtener más o Bueno, un bug, básicamente un bug Que es para obtener más orbes de poder Estas cosas que, que ven acá Pues estas orbes de poder se tienen con este bug, ¿vale? Es el mismo bug que el video anterior Así que pues bueno, ustedes se van acá Le dan account, le dan save Guardan su cuenta, ¿vale? Después le dan more y después le dan un link La sacan igualmente, la sacan Y después cuando la saquen, la vuelven a loguear. Y le escriben LOAD, bueno le dan LOAD y ya pues tendrán más diamantes, ¿vale? digo más, más orbes de poder, o sea se le aumentarán, creo que son unas 300 o yo que sé, unas 100 o por así, así hasta las veces que ustedes quieran, vale, pero eso no lo recomiendo, vale, eso no lo recomiendo, pero igualmente yo hago el video por si lo quieres ver o, o por si entra la duda y yo qué sé, vale, así que pues bueno, espero que les haya gustado el video y antes de que me vaya, pues esto, eh, ¿se acuerdan esa serie que yo tenía que se llamaba Skip Challenge? Pues eh, chicos, que, quiero que me hagan niveles, niveles así que pues que no, con este nombre que estará apareciendo ahora, ¿vale? Que este que es Skips Challenge, esta, esta serie yo la llevaba haciendo, ¿vale? Y era de retos que ustedes me hacían a mí, ¿vale? Así que pues bueno, vamos a buscarlo y miren, por acá están los Skips Challenge, ¿vale? Y estos son todos los Skips Challenge que bueno, subí, la, subí hasta que lo dejé hace como 4, 3 meses o 5 meses de subir, ¿vale? Por lo de la 2.0 que no salía la 2.1 y todo eso, así que pues bueno... Eh, quiero hacer otro pero ya en la versión 2.1 ¿Vale chicos? Háganme un, unos retos Así, pero que no sean tan jodidos No no se pasen así, no, que no sean tan extremos No se pasen por favor Pues que digan skip challenge, ¿vale? Estos serían como unos challenges que me hacen para mí, ¿vale? Eh, no sé, pues eh, Si ustedes quieren hacerlo, pues háganlo con araña Con lo que sea, con las nuevas cosas que sacaron En la 2.1, si quieren háganlo Con eso, y pues bueno eh, Ahí lo dejo chicos Para que suba siga, siga subiendo Esta serie, ¿vale? que Bueno, a muchos les, les gustaba esta serie Porque eh, más o menos algunos eran jodidos Y algunos eran jodidos como Este que hizo Naxol que, Dios mío, no sé cuándo Me lo vaya a pasar, pero bueno, así que pues bueno Chicos, espero que me hagan, me hagan Challenge con este nombre, ¿vale? Con este nombre que están viendo en pantalla Y pues que sean con araña y que no sean tan, tan Extremos, ¿vale? Que no sean tan extremos Así que pues bueno, para seguir Con la serie, ¿vale? Así que pues bueno chicos, nos vemos Hasta la próxima, adiós